Vi un video de Jojo Fernández en el canal de Salmorejo Jig en que configuraba una webcam utilizando un comando con mplayer y lo hacía en Arch Linux. En este video muestro la configuración que hice en Linux Debian 11 en mi Pentium 4 con la que hice un directo improvisado de 15 minutos. Tengo Linux Debian 11 Bullseye con un Pentium 4 de 2.8 GHz lo primero es actualizar el sistema y esto lo hago dando sudo apt-update. Luego de eso busco e instalo mPlayer. El siguiente paso es dar el comando b4l2-ctl para identificar el nombre del dispositivo de la webcam. Pero como ven, no funciona o no existe el comando, pues el tab no lo autocompleta. Así que primero lo busco con apt-search. Y la búsqueda indica que tengo que instalar el paquete B4L-UTILS o las utilidades de B4L. Y ahora sí doy el comando que sería B4L2-CTL espacio con la opción menos "-List Devices". Esto lo hago antes de insertar la webcam por USB y luego sí insertando la webcam. Y voy a probar con el dispositivo slash dev slash video 0 dando un comando similar al que utiliza yoyo Fernández aunque aquí solamente utilizo 4 FPS. O 4 cuadros por segundo. Y tengo una resolución de 320 por 240. Aunque en este comando me equivoco en la altura y pongo height 2.240. En vez de los dos puntos, debí poner el signo igual. Y por eso da este error. De nuevo reviso el comando, corrijo el error. Mm, Mira el error aquí. Ahí está el error. 100, 340, 4, 5, Y finalmente ya tengo Dos. la imagen de mi webcam con M Player, que fue la configuración que utilicé en el directo que hice con este poderoso Pentium 4. Dos, Uno, Dos. Sí, maravilla hacer un directo con un Pentium 4